Hola amigos, cómo están? Estamos acá para ver un tráiler de un anime muy muy viejo clásico para mí ya. Slam Dunk que lo he visto, creo que ha sido el anime que más he visto en mi vida, que siempre lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y si no vuelvo a ver eso vuelvo a ver un partido en especial porque uff, tenía cada partido, tenía cada episodio, Hanamichi Sakuragi. Eh, el Ryota, Akagi, el, el tema de Rukawa, eh, como Haruko, los personajes eran un espectáculo y es, una, es uno de los, de los animes que me animó en mi niñez a jugar al básquet y gracias a Slandam, yo jugué al básquet mucho tiempo eh, me encantaba el básquet y fue este anime el que logró eso que me mete en el mundo de, del básquet y muy espectacular la verdad que fueron también muy lindos años de mi vida y digo, uff, van a pasar tantos años. ¿Cómo será que ha sido de uno de los pocos mangas que me leí? Porque yo no soy de leer mangas, pero el de valió totalmente la pena. Porque es que fueron tantos años que yo me quedé con la duda: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nunca supimos. Porque lo cortaron en su época, el anime, pero cancelado y nunca pudimos ver eh, lo de las finales, lo del campeonato y nada. Así que le hicimos. Y ahora que anunciaron que va a salir la película y estábamos todos locos ahí, estamos ahí, pa, pa, pa, pa, pa, esperando que venga la película. Eh, me han sacado el primer trailer y lo acá hace nueve horas, creo, nueve horas o diez horas sacaron el trailer y dije, no amigo yo tengo que ver esto, lo tengo que ver sí o sí, 100% Y bueno, eh, sin más rodeos, eh, vamos a ver, a ¿eh? ver, ¿qué onda? Si ven que estoy viendo para otro lado es porque estoy viendo la pantalla. Tengo una pantalla a dos entonces estoy viendo por ahí. ¿Haluco? ¿Haluco no? ¿Y qué? Acá eh no, abriota. El primero, dan Dan, El 3 del 2, el 3 de, de, de, de diciembre. 3 de diciembre Bueno, no me dijo mucho, eh, o sea, no... La música sí Wow, que saca, lo que tiene Slam Dam es la música también, espectacular Pero es que no... Bueno, pudimos ver un poquito de... Pudimos ver un poquito... Esto me parece que es la playa donde se quedó cuando Hanamichi estaba lesionado Puedo, puedo, quiero creer que esta se esta, estaba esta recuperando, ¿no? Porque vemos a Riota Puede ser. Acá está. Esta tiene toda la pinta de Haruko. Por el pelo y todo. Esto. Esto es lo de la playa de... Donde está Hanamichi recuperándose de la lesión de... La espalda pero no podría ser pero no podría ser porque la aación de la espalda es después de que pasó el campeonato entonces no me, no, no me cierra esto tiene que ser entre el campeonato nacional y que obviamente eh, eh, Ryota va a ser el próximo capitán que como el próximo capitán Usted. Menos que empiece con el último partido, ¿no? En donde Sakurai se lesiona El anteúltimo partido, creo que era O el último partido, no me acuerdo Que se ve en el manga, porque no salió en el anime Puedo decirte que eh, se nota mucho que ahora hay eh, CGI, ¿eh? Tiene una, una, una onda como que es CGI, ¿no? Pero se ve guapo igual, ¿eh? Yo te digo que hay mucha gente que lo odia, pero... No sé, se ve guapo igual, bueno mira esa animación de... La rieta moviéndose así, aunque lo atrás es raro porque antes, como que se le curraba más, no el fondo. Esto es como un fondo así, me. Pero bueno. Sí, el fondo te puedo decir que es un me, pero la animación es haciendo un videojuego ¿no? En realidad. La música espectacular. Bueno, no me ha dicho tanto. No me ha dicho tanto. Me ha dejado... Es sí, me ha dejado con esa puta de Ya La sí no entiendo un carajo japonés bueno, sé lo que dice la chica al principio. No sé lo que está diciendo. Pero... Ni tan mal, ¿eh? Bien. Estamos ahí, a nada. A nada de la película y espero que la rompa. No sé si la van a traer al cine acá. No tengo ni puta idea, ojalá y la llegan a traer, por ahí me guardo los pesitos y voy al cine a verla, ¿eh? <totipos> Establar, espectacular. Espectacular. <tipos> bueno, habrá que esperar. Eh, está todo en japonés, no sé qué quiere decir esto. Si alguien lo puede traducir en algún momento. Pero bueno, esto es lo que ha salido. Lo quería ver, lo quería ver el eh, video corto. Pero lo quería ver, ¿eh? Es eh, la verdad, espectacular. Uf, ya quiero que salga la película Ya quiero ver a Hanamichi de nuevo Quiero ver a... con el mismo humor? Espero que sí Espero no hayan perdido ese humor Que tenían ahí Siempre Pero... Bueno, eso... Eso es una linda noticia Yo por lo voy a terminar bien el año, ¿eh? Por lo menos el año lo voy a terminar bien ahí Con el landam. Espectacular, ¿no? Espectacular Y bueno, gente, no Nada más Quería ver esto porque... Porque me hacía mucha ilusión verlo eh, Sé que tengo que sacar un video Iba a grabar el video de de tiburón, que, va, lo tengo que editar en realidad pero, ups, que quería ver esto y, y subirlo, porque no, no me podía aguantar, amigos es que no me, no me, no me, no, no me, no me quería aguantar, así que... espectacular eh, y bueno, para... más o menos vamos a ir buscando un poquito más de datos y de datos y de datos en lo que va saliendo pero hasta ahora es como... me ha dejado bien, me ha dejado contento pero es como que es un... no es un trailer en sí, es un teaser trailer es un teaser trailer, ni siquiera es un trailer trailer porque encima me hice trailer 2 eh, y ni siquiera vi el primero Pero bueno, bueno, bueno, bueno eh, que Lo que no ha tirado y espero que se vengan cositas amigos yo quiero cositas, cositas del landam Me sirve Y eh, bueno gente, nos estamos viendo Un saludo y un beso de los genes Nos estamos viendo hasta el próximo video <ríe> Chao